Bienvenidos, vamos, este es un nuevo episodio de Anime Rocks. Yo soy Ronald y para hoy tenemos Padres de hijos otacos. Y bueno, el otro día estaba pensando en que es muy difícil en realidad para mucha gente ser otaku. Ya eso conlleva muchas cosas que pueden complicar, digamos, la existencia de cada uno. Y aún más, cuando tus padres no te dan el apoyo para serlo felizmente. Así que basado en estas experiencias, algunas que me han pasado, otras que me han contado, vamos entonces a ver algunos escenarios donde los papás nos intentan complicar la vida cuando queremos ser kawaii. Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en este tema son los papás que conocen el nombre de una sola cosa y usan ese nombre para referirse a todo lo demás. Mijito, aquí le traje los peluches, los dejó tirados en la sala. Ve, aquí le traje al Pikachu, tome. Le traje el otro Pikachu y Pikachu. ¿Por qué un montón de Pikachu tiene usted, ma. Uno de los traumas de la infancia, y estoy seguro que todos sufrieron de eso, fue cuando se ponía de moda decir que alguna serie era satánica. Y de repente, boom, no se podía ver absolutamente nada en la tele porque todo era satánico. No David, ya le dije que no me va a ver más esas faulitas chinas, estoy harta, completamente harta. Todo eso es satánico, lo dijo el pastor de la iglesia, todo es satánico, no ve nada más, punto. Y como si no fuera suficientemente difícil conseguir plata para comprar accesorios para los cosplay, para comprar los props y para hacerlos o cualquier cosa, no falta el padre que te humilla a la hora de comprar este tipo de cosas. Mijito, mijito, aquí le llegó otro paquete. Otra peluca, Antonio. ¿Qué? ¿Cuántas pelucas tiene ya usted ahí metidas en ese cuarto? Se le va a hacer un bicherío ahí adentro. Pasa muchísimo también que los padres tienen gustos musicales completamente distintos. Posiblemente rancheras o música cristiana, no sé. Y te atacan, te atacan simplemente por estar escuchando música proveniente de Asia. Eso es doloroso. Miguel, Miguel. Miguel, ábrame la puerta ya, otra vez está escuchando esas cochinadas de chinos ahí que ni, pero ni entiende lo que están cantando. Aún peor, ya cuando se toman el asunto personal, ya cuando se toman el asunto con los asiáticos personalmente y ni siquiera te dejan ver lo que quieres. Mijito, ¿dónde, dónde es que guardó la foto que, que me tomó ahora? Es que salí muy guapa ahí. Para... ¿Qué son, son estas fotos? Pero, es, ¿esto es un hombre o una mujer? Nunca falta tampoco el padre que tuvo una adolescencia desenfrenada y loca Y quiere que su hijo haga lo mismo Jackie, ¿es en serio? ¿Otra vez todo el día viendo anime? Ok, ya de verdad necesito que haga algo diferente Vaya, salga, salga, váyase de fiesta Por favor, viva el límite, vaya, emborráchese Sea como las que quinceñeras normales, embarácese, mi abuela, por Dios Yo a su edad ya me había c***o todo el colegio Y bueno, creo que este es el más triste El típico padre que se avergüenza de su hijo ¿Dónde estás? Mira. Mira lo que te traje. Un regalito. Es un gatito muy lindo que compré en la veterinaria. ¿Te gusta? Ure, sí, okay, uh y bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, like, comenten y compartan, eso nos ayuda un montón. Quiero mandarle un saludo a todos los papás otakus, porque obviamente también hay muchos y espero que apoyen mucho a sus hijos, ser otaku no es un pecado. Esta semana vamos a estar haciendo una rifa en Facebook, así que por favor entren a Anime Rocks en Facebook, me gusta la página, síganos y ahí van a estar entonces las instrucciones para... Que sepan cómo participar. Nos vemos entonces la otra semana. Codomos, sayonara. Luis, ya llegué aquí a la casa. Otra vez está viendo esas novelas chinas. No, no, nada de eso. Quíteme esa porquería póngame la rosa de Guadalupe. Aquí estamos grabando, ¿eh? Esto, esto, le voy a mandar un video mientras estoy mandando la audiencia. Mentira. Este, y...